Hola, Mimi. Hola. Mimi tiene un nuevo aspecto hoy. Sí, soy bonita y leer su doble. Vamos a hablar de móviles. Hay un estudio que dice que los teléfonos móviles no son peligrosos. No estoy tan segura, ¿qué opinas? Es verdad, también me sorprendió, pero en realidad no dice esto. Las 400 páginas del informe de la Agencia Nacional de Seguridad y Salud de Francia, ANSES, habla de la radiación electromagnética en Francia y cómo puede ser absorbida desde antenas en el tejado, móviles, etc. Según el estudio, cuando las personas usan los móviles, durante 30 minutos o más por día, durante 10 años, tienen un mayor riesgo de contraer ciertos tumores cerebrales, como gliomas. preocupante Soy una gran usuaria del móvil, así que esto me pone muy nerviosa. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Qué podemos hacer? Lo más simple es alejar un poco el teléfono, el transmisor de ondas de tu cabeza. Entonces, el kit manos libres. Mira, una demostración. Annie puyol ha vuelto y ayuda a Miriam Bale. Sí, el kit de manos libres es efectivo para protegernos. La alternativa es reducir la radiación emitida por nuestros teléfonos móviles. En el mercado hay varios productos antirradiación, como una carcasa en la que se inserta el teléfono móvil o, a veces, un parche colocado en el teléfono móvil. El veredicto de ANSE sobre estos productos no es del todo concluyente. ¿Entonces los parches no funcionan? Bueno, no funcionó en el pasado. O los parches eran inútiles o agravaron el problema porque obligaron al teléfono a emitir más radiación terrible. Pero desde entonces todo ha cambiado. Sí, ahora es diferente. He probado este nuevo parche el fin de semana. Es un parche colocado en la parte posterior del teléfono móvil. ¿Dónde puedes conseguir esto? Bueno, se vende en internet por 29,90 euros, un poco caro, pero reduce la radiación hasta en un 99%. Según el modelo, el parche reduce entre el 70 y el 99% de la radiación emitida. Así que llamé a Anses y les pregunté, ¿este producto sirve o es una estafa? Pues no lo es. El laboratorio que realizó las pruebas sobre reducción de radiación es el mismo de ANSES. Sus expertos advirtieron que el parche puede hacer que la batería se descargue más rápidamente. Y el teléfono puede tener una recepción baja en áreas donde esa recepción ya es deficiente. Pero me da igual tener una recepción más baja en algunas áreas, porque sin el parche, usar el móvil en zonas de baja recepción puede aumentar la cantidad de radiación emitida mil veces. No es el doble o diez veces más, sí un factor de mil. Así que cuando estés en un tren, en un túnel, en un ascensor, aléjate de tu teléfono móvil. Y claro, no deberíamos darles móviles a niños menores de 12 años. Absolutamente ningún móvil para menores de 12 años, como recomienda ANSES. La razón es que el cráneo de los niños es más pequeño y más delgado, y por tanto la radiación puede causar aún más daño. Bien, gracias, Mimi. Necesito este parche antes de salir del programa. Gracias, Miriam Bale.